Si ustedes encuentran algunos problemas que necesita resolver por restaurar iPhone, este video es un buena instrucción. Y muestra 5 métodos para restaurar iPhone. Método 1. Restaurar iPhone con Raybot modo avanzado. Conecta a iPhone y entrar en modo recuperación. Abre Raybot, selecciona Reparación avanzada. Espera reparación aproximadamente 10 minutos, iPhone se restaura y activa a iPhone según sus preferencias. Método 2. Restaurar iPhone en RayBot Restablecimiento. ¿Entra iPhone en modo recuperación? Es muy simple. Y en la baja de RayBot... ¿Hay una opción Restablecer iPhone? Elige Restablecimiento de fábrica. Este paso va a eliminar todos los datos del iPhone, por eso usted puede usar iCarefone para hacer una copia de seguridad iPhone. Después de restablecimiento, activa a iPhone por sus preferencias. Método 3. Restaurar iPhone con iTunes en modo recuperación. Entra en modo recuperación. Abre iTunes, haz clic en Modo restaurar. Aceptar todos los términos y condiciones. Este método es gratis, muy simple, pero esta forma va a borrar todos los datos del iPhone. Por eso, ustedes pueden desarrollar un hábito para hacer una copia de seguridad. Después de restablecimiento, activa iPhone.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 Método 5. Solicitar reparación al Apple. Entrar en la página web de Apple. En soporte, puedes solicitar reparación a Apple Store. Hasta la próxima. Gracias por ver nuestro video. Suscríbete a nuestro canal si te gusta.